Siempre es bueno lucir un blazer acompañado con jeans. 1. Hombros Los hombros son la única parte que un sastre no podrá ajustar, así que será mejor que encuentres la talla correcta. 2. Botones 3. Corte El blazer se lleva mejor con pantalones rectos o semiajustados y en colores oscuros para mantener la formalidad.